Todo esto le dio sufrimiento es la luz de mi Único faro Quería hacer realidad de Sueño en tus brazos Tú eres Mucho tiempo Desde la parte posterior de una Larga y Una de pestaña Desapareció Como una Melodía Loca Nadie No puedo vivir sin ti Cabar un año Una conza de perla Por favor, en ti fe. Con polvo de desde la parte posterior de una larga y una de pestaña desapareció como una melodía loca nadie entiende Vivir sintiéndose, caballo, una de peruna.